Todos los todo lo ladrones lo cogen, todos los eh, todo delincuentes lo cogen, menos lo mío. No sé qué es lo que está pasando, la fiscalía a mí ni siquiera me... Si tú le preguntas a la fiscalía ni recuerda ni caso mío, pero yo lo recuerdo porque yo tengo eso todavía en la mente. Son dos años y todavía no me mandó respuesta. Yo que respuesta que me la dejo que me tío, den la respuesta Ellos bueno, pues, pues, que están detrás de ellos y nada, ya eso hace dos años mi mano pero ellos dicen que fueron identificados ustedes dicen que fueron identificados, identificados están, una vez están identificados, tienen tiene buen diarreto y todo ¿Tiene buen y todo eso, y ni siquiera lo han cogido entonces el masculino es tan grande para que ellos no puedan esos ladrones, están identificados plenamente este Miguel Vázquez